La saeta, la saeta de Antonio Machado. El origen de la saeta está en las coplillas que cantaban o recitaban en los siglos XVI y XVII los padres franciscanos. La saeta es el llanto sin consuelo del corazón y el desgarro del alma. Canto popular de las profesiones de Semana Santa por las calles. Saeta flamenca es el aflamencamiento de este canto popular y que muchos dieron voz: Enrique el Mellizo, Manuel Centeno, la Niña de las falfa la de los Peri, de Gloria, Vallejo, a Abón. Va por ellos, va por ustedes, dijo una voz popular. ¿Quién me presta una escalera? ¿Quién me presta una escalera? Para subir al madero. Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. A Jesús el Nazareno. ¡Vas estar Cristo de los gitanos! ¡Siempre con sangre en la mano! Se cantar del pueblo andaluz que toda la primavera está pidiendo. ¡Gracias!